Bueno, un balance muy positivo de una gira presidencial en la cual se han conmemorado los 120 años de las relaciones diplomáticas entre Japón y Chile. Una eh, gira donde hemos tenido encuentros con las más altas autoridades del Japón, partiendo por el primer ministro Shinzo Abe, con quien la presidenta firmó también un acuerdo de colaboración en que se profundizan las relaciones eh, bilaterales, un encuentro con el presidente de, de la Cámara de Representantes de la dieta eh, en, eh, en el Congreso japonés eh, y también un encuentro con el mundo empresarial donde tuvimos la oportunidad también de compartir ideas y ver el buen estado en que se encuentran las relaciones entre ambos pueblos. También una gira muy importante a la ciudad de Nagasaki, donde la Presidenta envió un mensaje de paz y el compromiso de nuestro país para eh, no permitir la proliferación de armas nucleares, que es una preocupación muy sentida del Japón hoy día que se ve amenazada y también del mundo entero. Por lo tanto, Chile ha manifestado su voluntad de, de paz y de buscar acuerdos entre los pueblos y no... Eh, permitir, ¿no es cierto?, la proliferación de armas nucleares. En síntesis, muy positiva visita en que se han profundizado las relaciones entre ambos países y también se han fijado las líneas maestras para los próximos 100 años de relaciones diplomáticas. Bueno, con el Japón compartimos un, eh, algo en común que es el Océano Pacífico que nos une y que permite realizar relaciones comerciales muy intensas, que han ido progresando. Chile es un gran proveedor de materias primas, a la vez Japón entrega bastantes, eh, bastante tecnología a nuestro país, pero nosotros tenemos que profundizar esa relación y mirar hacia el futuro. Por eso que fue muy significativo que en la delegación nos hayan acompañado eh, jóvenes de un establecimiento educacional municipalizado de Conchalí, que fueron vicecampeones mundiales en una competencia de robótica eh, a nivel mundial. Y ellos eh, lo que nos están señalando es de que nuestra relación tiene que profundizarse por el lado del desarrollo tecnológico y de la educación. Y en ese ámbito tenemos ya mucho en común, se ha dado inicio a, la, a las eh, Working Holidays, que son las vacaciones eh, laborales en que personas de ambos países viajan a desarrollar alguna actividad laboral eh, al otro país eh, y también intercambios a nivel de, estu de estudiantes intercambios tecnológicos que van a ir mejorando esta relación diplomática, así que yo veo mucho futuro a esta relación, que es una relación muy profunda, que se, va, se basa en muchos gestos que se han ido dando no solamente el intercambio comercial sino que la confianza que existe entre ambos pueblos, porque existe gran sintonía en muchas materias el respeto a la democracia, a los derechos humanos eh, y también somos eh, hermanos en materia de siniestros como los tsunamis, los terremotos, que ha permitido también colaborar para poder eh, enfrentar estas situaciones.